Buongiorno, cari amigo, da Pablo, el giorno de hoy. ¿Qué cosa, Vamos a saltar la corda, vamos a elaborar un poquito la, la espalda y el abdomen. Hoy vamos a rasodar y vamos a tonificar, y a diventar nuestro grupo muscular sano y fuerte porque está arribando la primavera. Que la primavera y el estate no te, no te prendan enfermo porque tú serías una persona activa y vas a iniciar hoy. le recuerdo, para las personas que no saben, cobra saltar la corda. Hacerte un video como imparada, saltar la corda, ahí te la hecho, eh, la echo la etiqueta para que tú lo guardes y, y e imparas y, y cosas así. Ahí cuesta el entrenamiento. El entrenamiento de hoy vamos a parar 8 minutos de la corda, vamos a parar un minuto de salto de la corda, Topo, hacemos un ejercicio de espalda. Uno y uno, uno y uno de espalda, uno de abdomen, uno de espalda, uno de abdomen. Pero siempre el movimiento de de, de la corda, vamos a cambiar. Vamos a, a iniciar con lo más básico. Un minuto, después andamos a, la, a lo más complejo o más difícil. Difícil depende. Ya tú sabes, saltar la corda vertido es difícil. Ok, vamos a iniciar con un poquito de movilidad articular. Articulares, muévete un poquito en el posto. Hoy estoy con el bel sol de The City Light, City Life. registrando. Voy a aprovechar un. Eh, este momento para enviarle un saludo a alberto Lucio que nos guarda aspecto que cueste al pues con la corda tú lo fai porque si tú seis tú seis cargos está empezando seis coordinatos y cuelo me piace ok ok ok me muevo un poquito un poquito los brazos utilizo las brazos todo el cuerpo con el salto de la corda siempre me hace salta la corda es que un poquito difícil pero pero Probeamos, proveamos. No te espaventes, ¿no? voy a parar otro minuto, pero no otro minuto así de fila. Un minuto, una pausa, un ejercicio de espalda O de hombro. Ok, salta, salta, salta, salta, salta. Ah, ok, ok, ok. Perfecto, no te dimenticas de, de ver qualcosa. Agua, una bebuta, eh, que sea, que te hidrate, que te hidrate. Ok, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Hice un poquito de, de movilidad. Me preparo para hacer mi 8 Minuti de corda con ejercicio de espalda. Ok, perfecto. Ok, prepárate, prepárate. 4, 3. Okay. Prepárate. 2. Prepárate. 1. Martino siempre. Es lo básico. Ok, ok. Vamos a iniciar con este movimiento. Mira, un movimiento así. Ah fácil, fácil, giro, giro, giro, giro digo, fácil, siempre en salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, la si con... mano cambia, cambia, cambia salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, Y con esto andamos con un ejercicio de espalda. Próximamente un video con el nutricionista. Ok, perfecto. Un ejercicio de espalda. Abre el pie y hace esa misura de espalda lentamente, solo con este movimiento. Tú puedes ayudar un peso tímido? Salto. Lentamente, nada y que sale Tu en yo, Tu en yo, tú en yo, lentamente, Presento el trapecio, okay, salto con la corda. Adesso si inizia, salto normale, normale, normale, 1, 2, 1, 2, se tu sbagli o c'è problema, continua, continua. Alberto, Alberto, Alberto, come comencei, comencei, Alberto, no te estancar, mai, tu no te estancas, soy un gladiatore, después hay un jere, più velocità, più velocidad si voy. Ok, perfecto, un ejercicio espalda. press militar, el ginocchio, abro, el brazo grande, grande, grande, este movimiento, lentamente, lento, lento, te recuerdo, tú le puedes meter un bien Salto, salto. Vamos a saltar con un solo pie, y un solo. Uno solo. Uno solo. <ríe> Uno solo. Yo le pateo con el destro, lo fai con el sinistro. Respira profundo. Respira. No te falla, no te problema. Continúa, continúa, continua Continúa continua. Continua siempre a tu ritmo. Puedo cambiar. Cambio, cambio, cambio, cambio. Si, sí, si, sí, si, sí, si. Sí. No te enfermas más. Ok, perfecto. Próximo ejercicio de... Mátalo pa. Me extraño. Y abro. Lentamente. Lentamente. Lentamente. Abro. Abro grande. Salto con la corda. A Vamos a hacer movimientos. Avante, avante, avante, avante, avante, avante, avante, avante, avante, avante, continua, continua, continua. No te desconcentres. Perfect. Dietro! Lentamente, lentamente! Dopo in questo, addominale, dominare! Tardomi! indietro un poco difícil, pero no imposible. Sí. Uh, continua uh, no sí, sí, uh, perfecto un ejercicio de abdomen, abdomen sí, sí, sí, sí, sí, sí, 40 segundos Boda, vamos a parar el no te tu dame tu fuerte spartaco no importa che te mi no importa, continua continua continua Uh. Andiamo, andiamo Alberto Tuccio, andiamo, andiamo, no te fermi uh, Continúa, respaldo. Sí, sí, sí, sí. Ah. Soy grande, sei grande, soy grande. Uh. Well, continua, a Adón. No tomes, no tomes. Cuatro pa. Diecio. Abro. Diecio. 10. ¡Uf! Uh. ¡Guau! Continúa. Salto con la corda. Vamos a cruzar, cruzar. Piano, piano. 3, 2, 1, en cruz. En cruz. Lentamente. Lentamente. Lentamente. No importa que se falle, no importa. ¡Va! ¡Va! ¡Va! ¡Va! 1 2 ¡Va! ¡Va! ¡Va! Súbete en Uno. en Uno. en Uno. en cruz. Uno. en Uno. en En e incrocio addomino okay. guarda un alternato uh. cambia, cambia guarda un punto fisso ginocchio gomito, tocca ginocchio ¡Adoble! ¡Gorda, gorda, Corta, corta, corta Voy a ¡Guau! 1, 2, fuori. ¡Guau! ¡Guau! dentro. Dentro ¡Guau! fuori. Ta, ta, e ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! Uno ¡Guau! el salto doble ¡Guau! ¡Guau! Doble ¡Guau! ¡Guau! Doble ¡Guau! 2 Continúa 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 Atomic, Plan, plan. Modifica. Avante, en dietro. Ultimo! Visto, visto, è tutto un po'... Normale, normale. Più veloci, più veloci. Buona notte! Último. Último. Último. Vamos a parar haciendo giro, giro, giro. Uh. Por el día de hoy hayamos finito Gracias por hacer este ejercicio ofisimal. Corta mi espalda Si Ancora no te has inscrito A este canal, inscríbete a eso Lásame tu comento El próximo será Ancora más Interesante Ricore, Pablo